Mi nombre programa Positiva, hoy te tengo un tremendo especial y es que en un día 28 de mayo como hoy, se cumple el aniversario de Ian Fleming más conocido como el gran escritor de esas novelas de espía por su personaje James Bond Acompáñame a este tremendo especial que he creado para ti para contarte un poquito más sobre este gran escritor inglés Mi es Bond. Bond. Bond, Bond, Bond, Bond James Bond Ian Fleming fue todo un personaje y dejó muchísimo de su personalidad a este icónico e increíble personaje como James Bond que ha cautivado a todas las chicas, que ha enamorado a toda una población y que además ha sido el arte ego de muchos de nuestros admiradores que están viendo la saga día tras día, año tras año, y es que James Bond ha dejado no solamente una cultura, ha dejado un legado, ha dejado una tradición, incluso aquella vez que hemos visto todos estos gadgets como los paraguas, los famosos maletines James Bond, los relojes, todas esas aventuras que nos han dejado huella en cada una de sus películas. Pero ¿de dónde vienen estas películas? Viene de este creador como Ian Fleming que también fue parte de este espionaje de la inteligencia británica y que él creciendo en este mundo del espionaje en plena guerra, Segunda Guerra Mundial y después en la Guerra Fría, impulsó a crear muchas de estas aventuras quizás incompletas en su vida personal, pero que pudo profundizar directamente desde la isla de Jamaica Ian Fleming fue uno de los grandes escritores, siguiendo su carrera como Peter, su hermano que ya era un escritor muy conocido en aquellos entonces es por ello que también él plasma todas sus aventuras desde cuando él viajó a Rusia lo pudimos ver en de Rusia con Amor eh, cuando él también fue parte de esta investigación europea en el mundo de la confía y también fue muy importante como él conoció a su primer James Bond interpretado por Sean Connery al principio no le convenció mucho puesto que él era un caballero tremendamente elegante y veía en Sean Connery un apuesto gentleman pero era realmente el James Bond que él necesitaba tenía esas características de elegancia y distinción pues él no lo veía así sin embargo una de las chicas que estaban ahí sentados en el mismo restaurante junto a Sean Connery y Ian Fleming le dijo yo creo que él tiene mucho material para todas nosotras en las películas y fue así como Sean Connery se ganó ese talento Ian Fleming le enseñó todo aquello, lo llevó a los mejores clubes de caballeros le enseñó todos los modales y es por ello que vemos ese contacto quizás Será por eso que Sean Connery es uno de los James Bond favoritos porque él directamente conoció a Ian Fleming, se penetró en esa característica del personaje, escuchaba sus tertulias, sabía directamente desde el escritor cómo debía ser ese espía británico con licencia para matar. Es por ello que quiero invitarte a conocer un poquito más de este tremendo escritor. Acompáñanos. Nacido en Londres el 28 de mayo de 1908, Fleming era nieto de un financiero escocés, hijo mayor de Valentin Fleming, miembro del parlamento inglés por el Partido Conservador, quien falleció durante la Gran Guerra. Desde 1914, el joven Ian estudió en Dunford School. De esa institución pasó Eton College, donde se destacó como atleta. Más tarde, ingresó a la Escuela Militar de Sanford, su estilo independiente y elocado no fue bien recibido y en 1927 así fue invitado a buscar otros horizontes. Pasado algún tiempo viajó a Múnich y Ginebra con el fin de aprender idiomas, finalizando sus estudios en Austria en un colegio privado para jóvenes ricos, cuyo director había trabajado para la MSX del Servicio Secreto Inglés. Su hermano era un renombrado escritor y viajero Peter Fleming, su abuelo, por parte paterna, fue conocido como el banquero Robert Fleming, y su primo era el actor Christopher Lee. Sin embargo, la relación con su madre Evelyn era controvertida y dependiente. En 1931, gracias a las influencias de ella, consiguió un puesto de redactor y periodista en la agencia de noticias Reuters. Fleming viajó a Moscú como enviado especial. Allí, su pasión por la literatura y la investigación despertará su apetito. Su gusto por la música lo verá reflejado en su novela Desde Rusia con amor. Por aquel entonces, en 1933, casi logró una entrevista personal con Stalin. Sin embargo, los tiempos eran muy variables y seducido por nuevos horizontes y guiado por su familia, Fleming siguió los consejos de su madre, Evelyn, e incursionó en la tradición banquera familiar como corredor de bolsa. Aunque eso no le dio muchos frutos, pues la guerra avecinaba y las inversiones fueron un gran riesgo para la población con la futura guerra. Al llegar a la Segunda Guerra Mundial, le dio a Fleming un giro grande en su vida. En mayo de 1939, con la ayuda familiar de su madre, entra como asistente personal de John Goffrey, director de Inteligencia Naval Británica. Desde allí será con el tiempo ascendido a comandante. Con el estallido del conflicto armado, Fleming propone varios planes de espionaje en los que ya demostraba sus dotes para la imaginación y la metáfora. En uno de ellos el memorando de la altrucha, compara la lucha contra el adversario con la pesca o una mosca. También incluye una idea de plantar un muerto infiltrado en el frente enemigo con información falsa. Un presunto paracaidista accidentado para despistar a los alemanes y sigue la obtención de un cadáver de ser posible frasco. Su idea, lamentablemente, no prosperará. Esto no le desanimó. Su penúltima hazaña consistía en formar una unidad de comandos de inteligencia de 30, la unidad de asalto, dedicada al robo de documentos sensibles al enfrente. Con ella obtuvo varios éxitos, pese a su impopularidad entre los propios miembros, quienes no veían, con sus buenos ojos, que él denominara sus pieles rojas. También contribuyó la información de la Fuerza T, unidad consagrada a escoltar y vigilar tantos documentos como personal del territorio liberado. Su actividad durante este periodo no puede haber tenido una guerra más interesante. Llegó a declarar, no solo nutrió de argumentos un montón de futuras novelas, por lo que más tarea de Fleming discurriera siempre entre despachos, también le ayudó a descubrir en Jamaica. Donde más tarde se instalaría GoldenEye, su residencia de verano, y esta proporcionaría una condecoración a Dinamarca por ayudar a los oficiales de este país a escapar de Gran Bretaña tras la ocupación nazi. Sin embargo, no todo era de brillo y de color de rosa, y todo le iba bien, pues un oscuro acontecimiento nubló sus días cuando su novia, la modelo Muriel Wright, murió durante un trágico bombardeo en Londres. El suceso no podía ocurrir en peor momento, pues lo sorprendió en compañía de su expareja Anne Chathlis, quien posteriormente sería su esposa años después. Al acabar la guerra, los cursos cambiaron. Ian retomó la literatura de una forma diferente. Y esta vez en el periodismo. Así trabajó en el poderoso diario como redactor jefe del área política internacional de Sunday Times. Quizás Anne no era su mujer ideal, quien lo sabe, pero después de años de relación decidió casarse con ella, una mujer de alta sociedad, y juntos pasaron muchos veranos en su casa de Jamaica. Desde esa relación nacería su hijo Caspar. Durante el verano de 1952, los recién casados Ian y su esposa Anne pasaron la luna de miel en la bellísima isla de Jamaica. Fleming comenzó lo que sería un cambio radical en su vida. Nacería un alter ego, un personaje que terminaría todas sus aventuras de espionaje, un galán que conquistaría no solo los corazones de mujeres exuberantes, sino el servicio de su majestad. Salvaría el mundo de villanos inimaginables. Dentro del lujo, los viajes por el mundo, nacería un héroe inglés. James Bond. Fue en su villa de Jamaica donde escribió a mano durante dos meses su primera novela, Casino Royale. Así daría inicio al debut del agente secreto 007. La novela fue publicada en Gran Bretaña en 1953 y obtuvo un éxito instantáneo, dado pie a la tradición adoptada por Fleming de redactar una novela de aventuras de James Bond por año siempre durante los tres meses estivales en Jamaica y a razón de 2.000 palabras por día. Sin embargo, no fue hasta 1961 cuando la popularidad de Bond se disparó convirtiendo a su autor en el más vendido de su género, en los Estados Unidos. ¿El motivo? Entonces, el presidente demócrata John Fisher Kennedy declaró que desde Rusia con amor era uno de los 10 libros favoritos. Con el lanzamiento de su primera adaptación al cine, Sean Connery, encarnado en Doctor No en 1962, la universalidad de 007 quedó establecida. Sedujo a millones de lectores con sus novelas, pero no así a la crítica, que las halló terriblemente amorales y pésimo gusto. Bond. James Bond. Bond resultaba demasiado frío, expeditivo con sus enemigos y además no seguía las buenas costumbres al cambiar de amante en cada aventura. Muchos críticos hallaron deplorable la combinación de sexo y violencia y llegaron a acusar al autor de sabiduría. Pese a esto, la literatura de kiosco, como se le denominaba a los libros de Fleming, ha vendido más de 100 millones de ejemplares en todo el mundo. Su héroe, Chase Bond, es el más popular longevo de Hollywood, hito que alberga el doble mérito al tratarse de un personaje inglés. Sin embargo, Sir Fleming tenía una gran pretensión con el gin y el cigarro, lo que no colaboró en su salud llevándolo muy joven a los 56 años de edad. Ian Fleming falleció de un ataque al corazón que le sobrevino en el campo de golf de St. San George Sandwich en Kent un 12 de agosto de 1964, cuando su carrera estaba en pleno apogeo y sin poder asistir a su próximo estreno de la película Goldfinger. Fleming está enterrado en el cementerio St. Andrew de Sevenhampton y nueve años más tarde partiría su único hijo, quien falleció a los 23 años de edad en 1975 a causa de una sobredosis. Ambos enterrados en el cementerio de St. Andrew de Sevenhampton. En la actualidad, quien se considera a su sus novelas de aeropuerto, fue nombrado también el aeropuerto en su nombre Ian Fleming en Jamaica en el 2011. El nacimiento de Bomb. Su primera novela, Bomb, editada en John Kane, fue Casino Royale, en 1953. Más tarde publicó novelas con el protagonismo del mismo agente, 007. Vive y deja morir, en 1954. Moonrocker en 1955, Los Diamantes son para siempre 1956, Desde Rusia con Amor en 1957, Doctor No en 1958, Goldfinger en 1959, solo para tus ojos en 1960, Operación Trueno en 1961, El espía que me amó en 1962, al servicio secreto de su majestad en 1963 y solo se vive dos veces en 1964. De forma póstuma se editaron otros libros, en este caso El hombre de la pistola de oro de 1965 y el libro de los relatos cortos Pussy en 1966. Además de sus libros protagonizados por Vaughn, Ian Fleming publicó otros títulos como The Diamond Smugglers en 1957, sobre el contrabando de diamantes de África. Thriller Cities en 1959. Ian Fleming introduce Jamaica en 1965. Y además, su libro infantil Chiqui Chiqui Bam Bam en 1964. Este libro infantil Escrito por Ian Fleming para su hijo Caspar, el libro cuenta la historia de un excéntrico inventor Caractacus Potts y su invención de un coche volador. Este libro fue adaptado dos veces. La primera fue con el film Chiqui Chiqui Bambam en 1968. La película musical fue dirigida por Ken Hughes y protagonizada por Dick Van Dyke y Sally Ann Hopes. La segunda como musical en el Teatro London Paladinium en el 2002. Pero ¿de dónde viene el nombre de la gente más famoso del Reino Unido? Fleming... Cuenta que en su residencia en Jamaica, una de las Biblias era el libro clásico de referencia Aves de Indias Occidentales, escrito por el ornitólogo americano James Bond. ¿Le gustó cómo sonaba el nombre? ¿Decidí que a, a mi agente secreto tuviera una personalidad lo más anónima posible? Me pareció que ese nombre, breve y poco romántico, pero masculino, era justo lo que necesitaba. Parece ser que durante años el científico tuvo más que un problema con su nombre al identificarse. Con el éxito de las novelas, el mundo del celuloide vio en este personaje una minita de oro. En pleno tiempo de la Guerra Fría y de espionaje, este agente con licencia para matar vio la luz en la gran pantalla, aunque el orden elegido para las películas no era el mismo del de los libros, la primera película que adaptó el personaje de Ian Fleming fue El agente 007 contra el Doctor No, en 1962. Luego vendría Desde Rusia con amor y Goldfinger Films, protagonizado por el icónico y recordado Sean Connery. Mister... Bond. James Bond. Bond. Bond. Bond, Bond, Bond, James Bond. Con posterioridad, el personaje fue interpretado por Roy Moore, George Lamsaby, Timothy Dalton, Pierce Brosman y Daniel Craig, quien llegó con la película Casino Royale. Claro que en 1967 hubo otro Casino Royale, interpretado. De David como James Bond, esta parodia comedia que incluye un elenco de primera como Peter Sellers, Ursula Andress, Woody Allen e incluso el mismo Ursula Wells. Tal y como publicó en su momento New York Times, Fleming había percibido alrededor de 2.8 millones de dólares por derechos de autor de sus obras. Formó además una compañía para que se encargase del manejo de sus intereses y vendió una firma inglesa poco antes de morir, en el 51% de los intereses de sus futuros negocios, de 280 millones de dólares. Cuando la gente Bond apareció en numerosas películas de gran éxito esto incrementó sus ventas y solo en los Estados Unidos hasta el momento de la muerte de su escritor se vendieron más de 14 millones de ejemplares. Las novelas de Fleming fueron rápidamente aceptadas por otros mercados y fue así como se tradujeron a más de 10 idiomas. ...hoy, su legado vive en nuestra memoria... ...por la creación de uno de sus grandes personajes como James Bond... ...que se ha multiplicado además en 26 películas... ...la cultura Bond ha integrado a un sinnúmero de cosas... ...como la creación de una de las más bellas melodías... ...que abrían y cerraban los créditos... ...así como las más extraordinarias aperturas de las películas... ...John Barry nos dejó uno de los temas más icónicos... ...que identifican la saga Ball. Um, Dentro de los grandes e innumerables músicas... ...podemos reconocer como Chris Conowell... ...You Only My Name... ...Tom Jones como Thunderball... ...Lulu, The Man With The Golden Gun... ...Madonna, Another Day, ...Aha, Living Daylight... ...Shirley Basil, Moon Rocker... ...Sam Smith, Writing On The Wall... ...Matt Morrow, From Russia With Love... ...Adele, Skyfall... ...Durant Duran... Abuse to kill, share a crowd, tomorrow never dies, Gladys Knight, Lyson to kill, Jack White, and Alicia Key, another way to die, Garbage, the war is now enough, Tina Turner, Golden eyed Luis Andros, we have all the time in the war, Rita Collide, all, all time high, the bustle, time was our forever, Sheena Stone, For Your Eyes Only. Nancy Sinatra, You Only Lick Twice. Billy Ellich, No Time to Die. Shirley Basil, Goldfinger. Carly Simon, Nobody Does It Better. If e Paul McCartney and Win, live and let it die. Pues yo he estado leyendo ya varios libros de Ian Fleming y me encanta ver esas características, es sumamente descriptivo. Si tienen la oportunidad de retomar los libros de Ian Fleming o poder indagar en esta literatura, léanlo, porque es realmente impresionante esa descripción que hace sobre su personaje, como el penitra, ese detalle de cómo es. ...cuando llega James Bond... ...cuando él juega en los casinos... ...cómo se siente el olor del humo... ...y ese humo de a las 3 de la mañana... ...que él describe ahí en su mismísimo casino... ...ese terror de las pérdidas... ...esa pasión con las chicas... ...y es que él es sumamente descriptivo, ...aún cuando se le decía... ...un escritor de aeropuerto... ...porque eran libros muy rápidos... ...unas novelas cortitas que se podían leer fácilmente... ...fue una intriga y un exuberante mundo... ¿Por qué? Porque venían después de la Segunda Guerra Mundial, querían algo nuevo, querían algo exuberante. No todo el mundo tenía acceso a los viajes de lujo como los tenía Ian Fleming, en el cual él iba a todos los grandes hoteles, probaba los grandes caviares, probaba esos lujos que él quería transportar dentro de su literatura. Es así como se transformaron estos tremendos peliculones que hoy somos testigos. My name is Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. James Bond. Y es que las películas de James Bond nos conquistan, no sé ustedes, pero a mí me encanta. Yo soy súper fan de James Bond, le he visto por años y tuve el gran placer de poder estar ahí en las premiers. porque las premiers son súper premiers. son uno de los grandes peliculones que Inglaterra tira la casa por la ventana, incluso la casa real ha ido a todas las van Premiere y la misma reina ha dado esa gran bendición a nuestros protagonistas. Entre ellos ha estado Sean Connery, Royal Moore, ha estado también Daniel Gray y ellos han podido ser testigos de estas grandes premieres junto a la casa real. Porque la misma Diana Spencer, la princesa del pueblo estuvo allí para poder verlo desde el Royal Albert Hall que es donde se realizan todos los estrenos. Yo en mi experiencia cuando estuve allí me Encantó la alfombra roja, mira llegaba hasta más allá de South Kensington, estaba todo rodeado del Albert Hall, lleno de fotógrafos, lleno de luces, era un espectáculo emocionante y por supuesto los automóviles y es que podría estar todo el día hablando de nuestro personaje Jace Bond, pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad porque hoy día ha sido el especial de Ian Fleming el escritor de este gran personaje ¿Te ha gustado este súper especial que he hecho para ti exclusivamente contándote toda la historia de Ian Fleming uno de los grandes escritores británicos que desarrolló una de las grandes sagas que nos ha acompañado durante todos estos años? pues déjame tu comentario ahí si has leído el libro de Ian Fleming ¿Cuál es tu película favorita de James Bond? cuál es tu personaje favorito dentro de la saga, cuál ha sido tu James Bond favorito porque el 5 de octubre es James Bond Day y se celebra en conmemoración de la primera película Doctor No así que haremos un súper especial con toda la saga de James Bond, así que iremos preparando, yo personalmente estoy ansiosa de ver No Time to Die o sin tiempo para morir, así que esperemos que todo salga bien para estar ahí en ese super estreno con ustedes Suscríbase a mi canal suscríbase a mi canal de youtube denle ahí muchos corazoncitos déjenme comentarios háganme saber de ustedes y nos vemos hasta el próximo comentario